Entonces, yo tengo la lista de que como yo siempre oro, entonces Dios me ayudó. Amén, amén. El mismo toro me sacó parte de la entrada, así, en la avenida. Entonces se dobló la cabeza de yo. Pero lo malo, tú sabes, existe. Eso es así, mami. Según existe lo bueno, existe lo malo. Que Dios nos proteja del maligno. Entonces, yo dije, deja apresurar el paso y seguí gero, gero, gero, gero. se prendió un lighter para fumar un cigarrillos y ha cambiado hasta de color con el los toros parcino con el con molleto arriba y cuando yo lo vi que cogió velocidad yo empecé a coger <risa> entonces cuando él me iba alcanzando curvé y el toro se cayó entonces ahí cogí más velocidad tuviste suerte y le puse unos alambres si no me coge medio me para fue <risa> pues entrando por el muro así <risa> y no para allá eso está el toro, mira toro negro y cuantas cosas entonces tenía la más grande Ajá. En, en un árbol